Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo aumentar el rendimiento de tus cosechas y conseguir cogollos más grandes. Ahora es el turno de Terpenites desde Zaragoza. Terpenites nos escribió preguntando cómo puede conseguir cogollos más grandes en sus plantas. Hola Terpenites, para maximizar tus cosechas y conseguir cogollos como los que pides, lo mejor es nutrir a tus plantas con lo necesario en cada semana. Para poder maximizar la producción de tus cosechas tienes que tener en cuenta que son muchos los factores que afectan a esta cuestión. Uno de los más importantes es la nutrición. Como sabrás, los nutrientes que necesita tu cultivo durante cada semana de floración pueden variar un poco. Por ello, elegir de forma correcta los productos que usar para nutrir tus plantas mejorará la producción de tus cogollos. Por lo general, durante las dos primeras semanas de floración todavía podrás alimentarlas con el abono de crecimiento, ya que las plantas todavía pegarán un último estirón. Una vez comiences a ver que salen los primeros pístilos blancos, será el momento de comenzar con los nutrientes de floración. Para esta fase lo más común es utilizar un abono básico de floración, con un porcentaje mayor de fósforo y potasio, que son los dos nutrientes que más necesitarán nuestras plantas. Las semanas clave en esta etapa suelen llegar a partir de la tercera a la quinta. Durante estas últimas semanas las plantas dejan de crecer para centrarse en la formación de los cogollos. Conforme vaya pasando los días y apareciendo los cogollos, será conveniente que añadas al riego algo de calcio y azúcar, con algún estimulador de floración. Si lo haces, pronto notarás cómo la producción de cogollos aumenta. Para las últimas dos semanas es muy conveniente finalizar con algún producto con enzimas, ya que estas ayudan a limpiar las sales acumuladas en las raíces y facilitarán el lavado final. Si utilizas estos nutrientes y las condiciones en las que tienes tus plantas son las correctas, te aseguramos, amigo, que obtendrás buenos cogollos. Con Top Crop tienes todo lo que necesitas para tu cultivo: la elaboración del sustrato a partir de materiales naturales de primera calidad. La alimentación precisa para cada momento, la prevención contra plagas y contra carencias o la estimulación foliar para obtener los mejores resultados. Top Top, tus cosechas nunca llegaron alto. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os haya sido útil y hayáis aprendido estos consejos sobre cómo obtener unos cogollos más grandes en vuestros cultivos. Recordad, si tenéis alguna pregunta ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de redes sociales. Saludos y buenos humos.